Pues estamos reivindicando que abran los, los día, día porque según la ley dice el artículo 41 del reglamento penitenciario y el 51 de la ley orgánica penitenciaria que tienen derecho a tener contacto con sus familiares y con el medio exterior, cosa que no están haciendo porque están abriendo permiso, están entrando juntas, están saliendo diligencias, están saliendo tercero grado y lo único que tienen cortado son las visitas de vía desde diciembre. ¿Alguien me puede explicar el por qué? Porque no es por prevención, ¿eh? La prevención sería cerrar la cárcel entera, pero esto no es prevención. Esto es menos trabajo para ellos y punto. No hay más. Hay un módulo ahora mismo cerrado, ¿no? Hay varios módulos de Puerto 3 y dos módulos de Puerto 2, los cuales se han negado a entrar en el comedor porque a esto no hay derecho. Que los únicos que están privados de ver a sus familiares son los día a día. Los demás siguen su rutina normal. ¿Hay contagios dentro de mismo? Pues te hablo de Puerto 2, por ejemplo, y hay dos contactos y cierran un módulo entero. Cuando en la calle, un colegio, tienen que haber cinco positivos para confinar una clase. Aquí sale un solo positivo y el módulo está confinado. Y encima no tienen derecho ni a visita por los cristales. No le encuentro la lógica a esto. ¿Qué explicación os nada? Pues la explicación que es por prevención para los internos. Pero esto no es prevención, esto es que están vulnerando sus derechos. Una vez que entran aquí ya ellos pierden todos sus derechos.